¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Luna y el día de hoy vamos a ver cómo hicimos esta ilustración. Y cómo hicimos esta otra ilustración. Este es un capítulo más de Vamos a Ilustrar. Eh, espero que les guste este video. Vamos pues. Esta ilustración que se llama Miss Universe. Eh, la ilustración la empecé a realizar hace ya casi un año, pero no habíamos tenido tiempo para trabajarle, para avanzar en ella. Y se nos ocurrió que en esta cuarentena, ya que hay más tiempito, realizar unas eh, transmisiones en directo en nuestro Instagram de Pasa Cuando Sucede, eh, las transmisiones se hacen por la noche y trabajamos. En Instagram también pueden poner sus comentarios La gente que se conecta nos puede ir dando ideas, nos puede estar comentando y a partir de esos comentarios podemos trabajar y hacer más detalles a la ilustración podemos meterle cositas Pero bueno, veamos el proceso de Miss Universe Yo quería que fuera muy elegante ella pero entonces el ambiente todavía no lo tenía muy claro. Decidimos que fuera el universo porque tenía una actitud súper chévere. Las gafas, si se dan cuenta, no tienen las uniones. Simplemente son como dos lentes flotantes. Entonces era algo también como medio onírico. Que parezca un sueño que, que se viera súper chévere. Que ya tuviera actitud. Pero ella es como la reina del universo. En teoría yo creo que la que diseñó el universo fue una mujer. Porque todo es súper bonito. Entonces ahí va... va digamos que el concepto de esta ilustración. En esta ilustración quería probar hacer eh, como un arte sin líneas o sea sin bordes que como que rellenen sino que el mismo color genere el volumen y genere esos bordes eh, de la ilustración entonces eh, esta Miss Universe era un reto porque generalmente me queda complicado pero digamos que vamos a intentarlo vamos a lograrlo Siempre he mucho la iluminación para que los volúmenes se vean súper claros. Al final le meto unos efectillos eh, como despacio de y más iluminación. Y este es el resultado final. Listo. Ya cuando tenemos la ilustración, eh, las transmisiones las hacemos en Pasa cuando sucede. Y en mi perfil personal de Lunan o Lunan Rayal Piso Art. Vamos a ver la ilustración ya montada para que vayan y le den like. Esta segunda ilustración se llama el pájaro en skateboarding No me interesa, todavía no tiene nombre eh, ¿Le podemos llamar? ¿Cómo le podemos llamar? El pájaro de hipster Mírame el pájaro Mírame el, ah, el pájaro ¡Este! ¡Este va. Después de un rato de pensarlo, eh, ya sabemos cómo se llama esta ilustración. Se llama Tony Bird. Porque resulta que cuando chiquitos nosotros jugamos un juego de Play 1 que era de patinetas y el personaje principal era Tony Hawk y era súper chévere ese juego. Este, esa ilustración nos recuerda a ese entonces se va a llamar Tony Bird. O sea, Tony Pájaro. Ush, Hola amigos, soy Tony Hawk y este video fue aprobado por la Asociación de Skyboard en United State. Gracias. Smoking Bruce. Bueno, eh, continuamos. Vamos a ver el proceso de esta ilustración. En esta segunda ilustración, yo también quería probar eh, hacer el pájaro sin bordes, o sea que el color fuera el que diera el volumen y los bordes. Aquí quería experimentar otra cosa y es la contraluz o eh, como la iluminación desde atrás eh, donde el frente se ve oscuro pero atrás se ve súper iluminado. Entonces el personaje está a contraluz pero eh, quería experimentar eh, las formas que no se pierdan en la oscuridad eh, manteniendo la iluminación fuerte de atrás. Un dato curioso es que cuando éramos chiquitos mi papá nos enseñó a hacer unas patinetas, unas patinetas en papel, con papel y con pedacitos de tela para que cogiera firmeza y acá por eso es verde con negro. Papá, ¿se acuerda cuando nos enseñó a hacer estas patinetas? Ya no me acordaba. <risa> no me acordaba. Mi mamá sí se acuerda. Algo. Déjeme la ver. Sí, pues. Yo hoy es 31 de marzo, fecha en la que Megan Marco y el Príncipe Ah, sí. sí ¿Se, se acuerdan? Con tela y con papel lo hacíamos. Ah, sí, tal vez. Sí. ¿Y las llanticas de dónde las sacamos? El Eran botones. botones. Ah. ¡Ah! ¡Qué <risa> belleza! Nombre muy inteligente. Sí, yo he tenido bastantes momentos de, de inteligencia. De Esta patineta la hice aproximadamente cuando tenía como. ...como 7 años, mira que dice Andrés, Eduardo, Luna, Rivera. Las llantas son de botoncitos. Los tubitos, estos se sostienen de alambres. Estos tubitos son de bombombunes. Y acá, y acá, todo esto, esta estructura es de papel y tela. Y todavía está buena, todavía funciona. Tan chévere, ¿no? Ah, acá esto es de lija. Entonces el dato curioso es que esta patineta yo la hice la ilustración esta ilustración la hicimos en formato cuadrado para que sirviera más para la plataforma de instagram ya que en formato horizontal se ve muy pequeño en instagram también eh, pongan mucho cuidado los detalles que le coloco así esté oscuro eh, la iluminación eh, ayuda a levantar los volúmenes y los rebotes de luz dan más volumen seleccionamos dos ilustraciones antiguas y las metemos como si fueran grafitis en la pista Siempre al final, eh, con la iluminación le metemos unos efectos, en este caso son como de polvo y unos detalles al fondo como los personajes que acompañan a, pues, a nuestro personaje principal. ¡Y listo! Recuerden que esta ilustración se va a ver en nuestras transmisiones eh, en directo. Acá se puede ver un poco de la transmisión. El proceso, como vamos trabajando en él, en la ilustración, eh, podemos comentar y en esas transmisiones se hacen en pasa cuando sucede. Y la subimos en nuestro perfil eh, Lunan Art, mi perfil personal, acá vamos a subir la ilustración. Vamos a seguir haciendo transmisiones en directo, no solo vamos a mostrar eh, ilustraciones, sino también clips animados vamos, para que nos sigan. Espero que les haya gustado este video, que se hayan entretenido un ratico. Eh, este chasis hay que cambiarlo todo. Obo, smoke. No se pierdan ninguna de nuestras transmisiones por nuestro canal de Instagram. Pasa cuando sucede. Recuerden, pasa cuando sucede. Ahí pueden ver todas las transmisiones cada noche de los días de cuarentena. Gracias. Obo, smoke. Obo, smoking, cruce. Ahora al final, diga, diga, diga. Sorry, Hall, aprueba este video. No, es